Buenos días. A continuación vamos a proceder con la primera mesa dedicada a la intervención educativa para dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales como consecuencia del trastorno del espectro autista y contamos para esta mesa con la presencia de Adolfo Arrabal, ¿lo he dicho bien? Sí, Adolfo Arrabal, es eh, orientador del Colegio Específico de Intervención de Alumnos con TEA, Colegio Araya, de Madrid, y que acumula una larga experiencia eh, en relación a, a esta intervención. Y en este caso, bueno, va a presentar las distintas modalidades educativas para adaptarnos a las necesidades del alumnado con TEA. Una realidad que actualmente pues, es un tema de máxima preocupación y de máximo interés para, para la intervención educativa de este alumnado. Eh, tenemos una presentación y después tenéis la oportunidad de hacer alguna pregunta directamente al ponente, con lo cual, pues nada, adelante. Muchas gracias. Yo voy a dar una visión un poquito general eh, sobre las opciones, no sobre las opciones, no me gustaría decir que hay que son opciones, son, ni tan siquiera alternativas, son aspectos que se complementan dentro de estas modalidades. No es algo que, que sea un, algo establecido como, como un cajón, como algo único, o vas a este sitio o vas a este otro. No, vamos a ver. El tema de la, de la educación de las personas con autismo, de las personas con trastornos del espectro del autismo, a lo largo de... La, ...de los años, de la poca historia que, que, que tiene el autismo, porque, porque realmente eh, desde 1943, en los años 70, que es cuando se empieza a, a trabajar con las personas con autismo en el ámbito educativo de una manera más, más específica hasta, lo, hasta la actualidad, eh, han variado mucho, mucho las opciones educativas que, que, se, han, que se han ofrecido. Eh, concretamente, en los últimos 25 años... Eh, son una fuente importante de, de, buenas prácticas educativas, de buenas prácticas educativas y de un bagaje de conocimiento sobre lo que es el, el propio trastorno. No quiero explicaros lo que es el, el trastorno del espectro del autismo, porque ya lo conocéis los padres, porque estáis implicados en, con vuestros hijos y conocéis cómo es el, el propio trastorno, los profesionales, porque lo habéis visto... En las facultades, los estudiantes que estáis eh, haciéndolo ahora, estáis viendo también todo el tema de, de la nueva conceptualización de, del trastorno. Pero sí quiero eh, centrar un poquito el tema eh, para arrancar de él sobre qué genera, qué, qué necesidades genera este trastorno. Eh, como todos sabéis, eh, el autismo es una alteración neuro, neurobiológica muy compleja, con una fuerte base genética que afecta a varias, a varias áreas del desarrollo. Y son áreas del desarrollo, del desarrollo que son el motor principal de desarrollo humano, como son el área de, la, de, de todas, toda el área del desarrollo de interacción social, donde encontramos importantes alteraciones. Todo el área de la comunicación verbal y no verbal, donde encont encontramos diferentes alteraciones, eh, y además acompañado de unos, de unos patrones repetitivos, restrictivos del comportamiento, intereses o actividades, donde encontramos también conductas eh, alteradas. ¿Eh? Pero todo, todas estas áreas, eh, en diferentes personas, se va a presentar con un diferente grado de afectación, con un diferente grado de... ...de gravedad. Por eso hoy hablamos de, de lo que es el trastorno del espectro del autismo, como un trastorno de espectro, no como una categoría. Pero además todas estas áreas van a estar variando eh, dentro de las fases del desarrollo de la propia persona... Eh, ...agravando síntomas, simplificando síntomas, mejorando en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, por no decir en todos... ...de los casos, mejorando los síntomas, y en muchos y en muchos de nuestros chicos, todo este cuadro general se va a ver afectado también por un funcionamiento intelectual de determ con determinado grado de, eh, de necesidades. Con un funcionamiento intelectual que en el caso de los trastornos del espectro del autismo sabemos que un tercio van a presentar una discapacidad intelectual entre moderada y grave. Un tercio, perdón, un tercio de discapacidad intelectual más bajo, eh, grave o profunda, ¿vale? Pero también nos vamos a encontrar con graves alteraciones de conducta o con conductas eh, disruptivas eh, que vamos a tener que intervenir y que van a, y que van a modelar todo, todo este cuadro de una determinada manera. Os cuento esto porque... Una vez que tenemos toda esta heterogeneidad de, de síntomas, esta diversidad de, de, de trastorno de personas, nos vamos a encontrar que necesitamos dar respuesta a esas necesidades, a ese cuadro tan heterogéneo. Y concretamente en el ámbito educativo presentan una, unas necesidades concretas. Unas necesidades concretas que vamos a tener que dar esa respuesta educativa a través de diferentes modalidades de escolarización. De diferentes modalidades de escolarización que van a venir determinadas por la necesidad de los apoyos. Es decir, lo que centra, lo que centra eh, la intervención, la modalidad de, de escolarización, va a ser la necesidad de apoyos. ¿Qué necesidad de apoyos presentan estas personas? Y eso va a ser lo que nos va a, de, a, a determinar, a dar eh, la pauta, para ofrecer una modalidad de escolarización u ofrecer otra modalidad de escolarización diferentes, complementarias. ¿Mm? Las necesidades que, que presentan eh, los dentro de este cuadro las diferentes personas con autismo van a ser de intensidad diferente, va a haber personas con, con una necesidad de apoyo intensivo, extensivo, que pueden, que necesitan ayuda durante todo eh, durante todo el día para todas realizar las actividades de la vida diaria, pero hay personas que necesitan un poquito más de, de intensidad de ese apoyo y van a necesitar un apoyo más generalizado. Y a eso tendríamos que darles una respuesta, una respuesta educativa diferente. Bueno. Yo, por centrarlo, el consejero lo ha, lo ha explicado muy bien, eh, nuestro marco legal de apoyo a las personas con discapacidad, eh, concretamente lo que se refiere a la modalidad de escolarización, yo creo que está bastante, bastante completito. Eh, es decir, las leyes, tanto la LOE como las modificaciones que se hacen en la, en la Ley de, de Mejora de la Calidad Educativa, se dan unos principios orientativos eh, realmente buenos. Es decir, se tiene en cuenta que los principios, que, principios que inspiran eh, la educación de las personas con necesidades educativas especiales eh, se basan en la, equidad, en la equidad, en principios de inclusión. ¿eh? Eh, además, la, la administración educativa se compromete a asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, Puedan alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades personales eh, con los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, es decir, que se trabaja, se trabaja con ellos en entornos inclusivos. ¿eh? Define lo que son la, eh, los alumnos con necesidades especiales, siendo consciente de que están ahí. ¿eh? aquellos que requieren por un periodo de escolarización a lo largo de, o de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas de, derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta eso en cuanto a la legislación más, más, más cercana pero realmente eh, estas modalidades educativas donde realmente se impulsan donde crean un, un germen es en el Real Decreto del 696 de 1995 ha ah, llovido desde entonces pero yo creo que es que es el que, el que promovió eh, que se generaran experiencias de escolarización combi eh, eh, combinadas en centros ordinarios y centros de educación especial. Se tardó mucho, desde el 95 hasta el 2001, que aparecen eh, las primeras aulas preferentes de escolarización TGD, es decir, se tarda, pero ya entonces, desde el 95, se estaban generando eh, eh, ciertas eh, prácticas educativas, eh, inclusivas, ciertas prácticas ed educativas, compartiendo espacios, tiempos con otras modalidades educativas. ¿eh? Llego hasta aquí, porque es diferente la legislación, después todo el desarrollo normativo, dependiendo de, la, de diferentes comunidades autónomas, es, hay comunidades autónomas que han desarrollado una legislación más específica para lo que son eh, todos estos modelos eh, de escolarización, no vamos a poner ejemplos, eh, Madrid eh, no, ha desarrollado, eh, no lo ha desarrollado concretamente a través de una norma, de una norma específica, sería conveniente aclarar y, y ver que, que, eh, a qué nos atenemos, pero bueno, yo creo que, que el consejero um, toma, es consciente de ello y se irá desarrollando poco a poco. Bueno, os cuento un poquillo las modalidades de escolarización que encontramos en la actualidad. Yo cuando hablo con, muchas veces con padres, eh, llegan a, a tener verdaderos cacaos, eh, errores, pero que les provocamos muchas veces eh, los profesionales a la hora de, de orientarles o a la hora de cuando se hace la valoración de decir eh, las modalidades de escolarización que hay. Las modalidades de escolarización que hay, para aclarar un poquillo la situación, es una escolarización en centro ordinario, con recursos para la educación especial, que es la modalidad 1, la modalidad en, en la modalidad de escolarización preferente en TEA, escolarización preferente TGD, las aulas TEA, en centro ordinario, esta es la modalidad, en centro ordinario. Esta la dejamos para luego. Y la otra modalidad de escolarización es en la modalidad de escolarización específica en centro de educación especial. Centro de educación especial, tenemos ordinaria y especial. La modalidad de, eh, de escolarización en centro de educación especial puede ser a un centro generalista de educación especial o a un centro específico, eh, específico de TEA. Centros generalistas, en la Comunidad de Madrid hay bastantes. Centros específicos en la Comunidad de Madrid hay cinco. cinco. Los centros generalistas, si es verdad, que tienen. Eh, generalistas me refiero a que comparten todas las eh, modalidades de, de discapacidad. Sensoriales, eh, físicos, intelectuales, psíquicos, etc. Si es verdad que estos centros eh, tienen ya formación y han. Eh, eh, tienen unidades, unidades específicas para alumnos con TEA. ¿eh? Eso es otra opción. ¿eh? Y la, dentro de la modalidad de educación especial, los centros de educación especial, con el desarrollo de la norma que hemos dicho antes, del Real Decreto, dentro de estos modelos que se han creado, eh, trabajamos... Con dos, posibles, con dos posibles opciones de escolarización combinada, lo que llamamos escolarización combinada. Una escolarización combinada a tiempo completo o aula estable y una escolarización a tiempo parcial una escolarización combinada a tiempo parcial. La escolarización combinada a tiempo parcial es un grupo de alumnos, luego lo veremos, que va a un centro ordinario por un tiempo concreto. Y la educación, eh, la educación combinada a tiempo completo o aula estable es el modelo que más. ...se parece o que entra dentro eh, de la filosofía... ...o es el modelo inclusivo, más parecido a la escolarización preferente TEA... ...en centro ordinario. Es un aula eh, de un centro de educación especial... ...que está enclavada en un centro especi en un centro ordinario. ¿vale? ¿Qué datos eh, manejamos sobre, por esas modalidades? Para hacernos una idea sobre esas diferentes opciones que tenemos... ¿Qué datos, ¿Qué datos manejamos? Los datos que manejamos eh, sobre alumno matriculado, en el, los datos que hay en el curso 2014-15, en Centro Ordinario, eh, en Madrid, vamos a dejarlo de España, en Madrid tenemos que alumnado con necesidades educativas especiales, asociado a TGD, TEA, vamos a llamarlo siempre con la terminología TEA, integrado, hay 2700, o había 2.769, Chavales, eh, dentro de, la, de, de toda la etapa infantil primaria y secundaria obligatoria. ¿vale? En centros de educación especial, específicos o generalistas, teníamos escolarizados 779. ¿vale? Es decir, hay una diferencia importante. Como bien ha dicho el consejero, estamos eh, por encima de los 250, eh, 250 colegios colegios eh, preferentes, de escolarización preferente. Nos sobran muchos alumnos, es decir, ni entran dentro todos de esta escolarización preferente TEA, ni entran dentro de los centros de, de educación especial con las aulas TEA. ¿Eh? Muchos de estos chavales están en ordinaria con apoyos sin integración que veremos, eh, no hay un, un apoyo específico, muchos de estos chavales, o oh sí, dentro de los centros ordinarios, pero muchos de estos chavales el apoyo que reciben, el apoyo específico, es a través de terapias o terapias externas a, al centro. ¿vale? Bueno, os cuento un poquillo la modalidad ordinaria con apoyos, en qué consiste. Eh, las características de este alumnado, sabemos que, que, que presenta unas necesidades de apoyo extensos y especializados, que presentan unas necesidades de adaptación del currículum en diferentes áreas, sobre todo en las áreas más eh, de lengua, todas las que suponen todo, comunicación, relación social, que necesitan unas adaptaciones metodológicas y unas adaptaciones de acceso. Los centros que, que, que tienen esta modalidad e, educativa son centros públicos y concertados y, tie, y, hay, y está en las etapas de educación infantil, como ya hemos dicho, educación primaria y educación secundaria. ¿eh? Los recursos, los recursos que, que tienen como aula son los recursos, eh, el chaval que está en el aula eh, TEA eh, tiene un grupo de referencia con un, eh, en el, su aula ordinaria, ...que corresponde con su edad eh, cronológica, es decir, con su curso. ¿eh? Y la idea es que permanezca con él, con ese grupo de referencia, el, la etapa o el tiempo que se necesite. Y luego, el centro lo que, eh, tiene un aula de apoyo, que es eh, un aula de, el aula de apoyo que está mm, tutorizada por un maestro de pedagogía terapéutica... ...o audición y lenguaje, y un integrador social... Un técnico en integración social. Eh, el aula de apoyo mmm, lo que hace es ofrecer esos recursos eh, de intervención más específico eh, para mejorar toda la, la sintomatología que más dificulta a estos chavales eh, la participación en todas eh, en las actividades diarias, pues lo que es planificación, las agendas, eh, todas, trabajar más aspectos de habilidades sociales concretas para resolver problemas, en fin, todos esos aspectos. Eh, la ratio es 3,5 por unidad, ya ha dicho el consejero que están todos a 5 y un poquito superadas, ¿eh? pero bueno. Y como he, como he dicho, no hay una legislación muy específica, pero sí, eh, dentro de, o por lo menos nosotros que pertenecemos a la, a la Dirección Diaria Territorial de Madrid Capital, sí hay unas, unos criterios eh, orientativos para escolarizar eh, a estos alumnos en las aulas TEA. Es decir, que, cinco minutos. Criterios orientativos que no son, no son excluyentes eh, uno a uno, es decir, lo que valoran, lo que valoran los equipos es la globalidad la, dentro de estos criterios. Se valoran, eh, para ver la adecuación a esta, a esta modalidad, sobre el grado de aceptación que vamos a encontrar en el chaval, el nivel de desarrollo o capacidad cognitiva, las áreas de comunicación y lenguaje, eh, las áreas social y de autonomía personal, con una serie de criterios máximos de afectación en las dos primeras áreas o competencias mínimas, en infantil, por ejemplo, de manera orientativa, cualquier niño con un grado severo de afectación, es decir, que necesita ayuda muy notable y una discapacidad intelectual moderada, es un criterio que podría entrar en, en esta modalidad. En primaria, lo mismo, con un grado de moderada, moderada afectación, Aquí ya es un grado moderado, necesita ayuda notable y una discapacidad intelectual podría, en secundaria al grado moderado de afectación, discapacidad intelectual moderada. Bueno, se agradece, se agradece, estos criterios se agradecen porque aclaran mucho a las familias, a, a los padres cuando se hace el dictamen, que les expliquemos, eh, que se les explique qué es esto, por qué, por qué vemos a, al niño con, con estas necesidades, eh, pero con algo Básico con algo, es decir, hay unos criterios específicos que están dando pie a, a esta intervención. ¿vale? otra la, sigue, la otra modalidad de escolarización, la segunda, porque es una y dos. La otra modalidad de escolarización en el centro de educación especial, ya hemos dicho que no es, un, no es algo que tengan que elegir eh, uno u otra modalidad, sino que son dos modalidades que necesitamos verlas como algo que se complementan. Eh, las características que tiene esta modalidad de escolarización es que hay una organización y una estructura mm, eh, y adaptación de contextos escolares más flexible que la que se pueda dar en un centro, eh, en un centro ordinario, conociendo las personas, ese, eh, esa sintomatología que ellos presentan, de, de problemas de anticipación, de flexibilidad, el centro de educación especial da mejores no mejora respuesta, da respuestas diferentes a esos problemas. El anulnado que, que escolariza los centros de, de educación especial es tiene, necesitan un apoyo generalizado y altamente especializado. Hay apoyos singulares y adaptaciones curriculares muy significativas. Muy significativas, es decir, que nos iríamos fuera eh, de lo que es el currículum ordinario para entrar en programas de desarrollo individual... Con otras, eh, ...trabajando otras dimensiones más funcionales para ellos. ¿eh? No vamos a entrar tampoco en detalles con ello, me quedan poquísimo tiempo. Los centros de educación especial son centros públicos y concertados, lo mismo cubren las etapas de educación infantil, educación básica obligatoria... ...de los 6 a los 16 años y transición a la vida adulta hasta los 20. Los recursos son los recursos lo mismo el tutor y el personal complementario orientador, trabajador eh, el auxiliar técnico, auxiliares técnicos educativos, fisioterapeuta y trabajador social en la proporción que nos corresponda y la ratio es la misma ¿eh? y los centros de educación especial lo que tenemos son los proyectos lo que he hablado los proyectos singulares de escolarización combinada a tiempo completo, el aula estable que es lo que más se parece y los proyectos de escolarización combinada a tiempo parcial vale? ¿Qué procedimiento? Dos minutos. Eh, el procedimiento para la escolarización de alumnos con TEA. El procedimiento que se seguimos para la escolarización de alumnos con TEA eh, es, claro, hay que identificar, hay que ver el momento donde... Eh, hay que identificar y, y detectar, lo primero, que esa persona eh, eh, tiene unas necesidades, presenta una, un, un trastorno, eh, para eso... Ya está muy adecuado todos los servicios de atención primaria y especializaciones del ámbito sanitario y la red educativa de orientación. Una vez que se detecta, la edad que sea, ¿eh? Eh, se puede eh, acudir a los centros, eh, a, los, eh, a los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, ¿para qué? Para que valoren, para valorar esa, eh, esas necesidades y a partir de ahí se genera todo un proceso de escolarización, que es a través de un dictamen y una propuesta de resolución de escolarización. Se inicia, ya digo, desde, desde el momento en que se detectan eh, que hay dificultades. Bueno, la evaluación psicopedagógica es la base, es la base de, de todo este proceso. Una buena evaluación psicopedagógica nos va a dar todos los datos necesarios para cubrir, eh, para ofrecer las eh, los apoyos necesarios que necesita esa persona. ¿Eh? La evaluación psicopedagógica, sabemos que, que los responsables de, de realizarla es el profesor de la especialidad de orientación educativa de los equipos de orientación o el orientador del centro de educación especial, cuando esté escolarizado en el centro. ¿Eh? El dictamen. El dictamen eh, parte de la evaluación psicopedagógica, el dictamen... Eh, que lo realiza también el equipo, de, el, el equipo de orientación o el departamento de orientación del centro de educación especial eh, conjuntamente con el equipo de, de orientación psicopedagógica lo que es, es un instrumento, eh, un documento técnico que va a dar pie a que alguien tome una decisión una resolución de adjudicación de una plaza de escolarización eh, el dictamen ya digo que lo realiza, tiene una serie de puntos y yo simplemente destacar, eh, perdón, simplemente destacar que dentro de este dictamen de escolarización, que es un dictamen técnico, eh, eh, cuando se hace la propuesta de escolarización, antes de hacer la propuesta de escolarización, se ha visto toda la opinión de los padres. Es decir, es un momento eh, especial, es un momento nece necesario de sentarse con los padres y explicarles bien se han sentado muchas veces con los padres, o nos hemos sentado muchas veces con los padres en todo el proceso de, de valoración diagnóstica o de valoración del desarrollo, pero en los momentos de, de, de, de escolarización, de propuestas de escolarización, de opciones de escolarización, eh, hay que sentarse con ellos y orientarles, eh, no darles un listado de centros. Es decir, ahí sí que de, tenemos que mojarnos un poquillo y no decir visita tal, tal, tal, tal, 40 centros, toma un listado de centros y visita lo que quieran, no. Hace, eh, estas opciones hay, yo creo que estas son las mejores, pero ¿tú qué opinas? Porque los padres tienen sus necesidades, viven en un entorno concreto, eh, tienen sus obligaciones, bueno un montón de cosas. Pero la opinión de los padres, en ese sentido, hay que tenerla en cuenta. vale Y lo último, lo que se hace es una propuesta de resolución de escolarización. Eh, el informe Se hace un info el, el servicio de inspección, una vez que llega el dictamen, el servicio de inspección lo que hace es... Hacer el visto bueno, dado el visto bueno, es decir, vela porque se hayan cumplido esos trámites. La inspección de que se le ofrece, eh, de que se ha contado con los padres, de que está la opinión de los padres y de que se le propone un, un, modo, un modo de escolarización. Y el servicio de apoyo a la escolarización, que es quien realmente conoce mm, las plazas que hay disponibles… Lo que hace es adjudicar la plaza. Esto en general, porque luego hay muchas peculiaridades para las aulas, eh, para escolarizarse. En aula en aula TEA, eh, como mejor sabrá Juana, eh, podemos encontrar diversidad de situaciones o, o peculiaridades, como que un equipo general derive... ...o pida ayuda al equipo específico o nosotros mismos pidamos ayuda al equipo específico... ...porque tenemos dudas sobre, sobre las necesidades que presenta un niño o la, o la mejor modalidad de escolarización para ese... ...pero bueno, son, son cosas concretas yo creo que me he pasado el tiempo. Bueno, veis que es un poquito... no es, no es difícil todo el proceso, eh, son difíciles... ...y yo creo que, ya que aprovechando que estamos en una facultad de educación... Es difícil, yo creo que, que es difícil que la clave de éxito de todo este proceso está en el profesorado, en la formación del profesorado. Eh, podemos crear, y de hecho lo hay, los colegios que hay de educación especial, los ordinarios, contamos eh, con unos recursos, con unos espacios eh, bastante adecuados, yo no digo que bien dotados, pero bastante adecuados, bastante adecuados eh, en general pero sigue, sigue faltando, eh, sigue faltando eh, formación sigue faltando formación y yo creo que, que, que estos, eh, estas situaciones estos, estos congresos estas eh, jornadas conciencian de ello falta eh, profesionalización de eh, formación de los, profe de los distintos profesionales para intervenir con un con una situación, con, con unos chavales que presentan una complejidad eh, muy, muy, muy especial. ¿eh? Bueno, yo creo que, que nos sirva de eso. Gracias.